Bueno, vamos a ver cómo es el funcionamiento de internet, de filtrado de internet de Lazarus. Nos vamos a Google y buscamos eh, pues un Kahoot, por ejemplo, una de las páginas que están permitidas para, para educación. Vemos que en un principio nos deja entrar, ¿vale? Volvemos a ir a Google y aquí lo que ahora vamos a buscar es una página prohibida, por ejemplo, minijuegos. Y vemos como Lazarus nos impide entrar.